El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos irregulares. Cambio de E a I. Muy bien, continuamos con el estudio del tiempo pasado en español. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las terminaciones de los verbos irregulares terminados en ir. Este grupo de verbos cambian la vocal e por i con los pronombres él, ella, usted, ellos, ellas, ustedes en el pasado o el pretérito. Entonces, si yo tengo, eh, vamos a, a, a empezar con los pronombres que tienen, digamos, una conjugación regular. Yo elegí terminación i. Tú elegiste terminación iste. Ahorita vamos con nosotros. Nosotras elegimos. La terminación es imus. Vosotros, vosotras elegisteis. Las terminaciones son isteis. Pero tenemos mmm, los pronombres de tercera persona, persona del singular. Él, ella, usted eligió. Y aquí tenemos el fondo en un color amarillo. Y quiero que prestemos atención a. El cambio que tiene el verbo en la segunda vocal E. No voy a decir elegió, sino que digo eligió. Aquí lo tenemos en rojo. Y esto mismo va a suceder con la tercera persona del plural. Ellos, ellas, ustedes eligieron. Entonces hay que tener en cuenta esa, ese cambio. Y curiosamente van a tener las mismas terminaciones, pero... Además de eso tenemos este cambio en las terceras personas del singular y la tercera persona del plural. this we are going to study the following verbs in past or En este video vamos a estudiar los siguientes verbos terminados en -ir en tiempo pasado o pretérito. 1. competir 2. Consentir. 3. Convertir. 4. Corregir. 5. Derretir. 6. Despedir. 7. Digerir. 8. Divertir. 9. Divertirse. 10. Elegir. 11. Expedir. 12. Freír. Muy bien, vamos a iniciar con el verbo competir y en el pretérito nos va a quedar yo competí, tú competiste. Estos dos primeros pronombres tienen una conjugación regular, pero veamos la tercera persona. Él, ella, usted compitió. Vemos que la raíz del verbo va a cambiar y tenemos eh, una I en vez de la letra E. Una vez más, yo digo, él, ella, usted compitió. Nosotros, nosotras competimos. Vosotros, vosotras competisteis. Ellos, ellas, ustedes compitieron. Muy bien, en la tercera persona del plural, también vamos a tener el cambio de la vocal E por I. Jorge compitió en la Maratón de Bogotá. Consentir. Yo consentí, tú consentiste, él, ella, usted consintió, nosotros, nosotras consentimos, vosotros, vosotras consentisteis, ellos, ellas, ustedes consintieron. Mi jefe consintió en discutir el proyecto mañana. Convertir. Yo convertí. Tú convertiste. Él, ella, usted convirtió. Nosotros, nosotras convertimos. Vosotros, vosotras convertisteis. Ellos, ellas, ustedes convirtieron. Yo convertí la leche en rico queso. Corregir. Yo corregí, tú corregiste, él, ella, usted corrigió, nosotros, nosotras corregimos, vosotros, vosotras corregisteis, ellos, ellas, ustedes corrigieron. El maestro corrigió el examen. Derretir. Yo derretí. Tú derretiste, él, ella, usted derritió, nosotros, nosotras derretimos, vosotros, vosotras derretisteis, ellos, ellas, ustedes derritieron. La vela se derritió en cuatro horas. Despedir. Yo despedí. Tú despediste, él, ella, usted despidió. Nosotros, nosotras despedimos, vosotros, vosotras despedisteis, ellos, ellas, ustedes despidieron. Mercedes despidió a sus amigas. Digerir. Yo digerí. Tú digeriste, él, ella, usted digirió, nosotros, nosotras digerimos, vosotros, vosotras digeristeis, ellos, ellas, ustedes digirieron. Ellos no digirieron el almuerzo muy bien. Divertir. Yo divertí tú divertiste, él, ella, usted divirtió, nosotros, nosotras divertimos, vosotros, vosotras divertisteis, ellos, ellas, ustedes divirtieron. El payaso divirtió mucho a los niños. Divertirse. Yo me divertí Tú te divertiste, él, ella, usted se divirtió. Nosotros, nosotras nos divertimos. Vosotros, vosotras os divertisteis. Ellos, ellas, ustedes se divirtieron. Los niños se divirtieron mucho en el circo. Elegir. Yo elegí. Tú elegiste, él, ella, usted eligió, nosotros, nosotras elegimos, vosotros, vosotras elegisteis, ellos, ellas, ustedes eligieron. Ustedes eligieron el carro, el coche o el auto azul. Expedir. Yo expedí. Tú expediste. Él, ella, usted expidió. Nosotros, nosotras, expedimos. Vosotros, vosotras, expedisteis. Ellos, ellas, ustedes, expidieron. El notario expidió los certificados de nacimiento. Freír. Yo freí. Tú freíste. Él, ella, usted frío. Nosotros, nosotras freímos. Vosotros, vosotras freísteis. Ellos, ellas, ustedes frieron. Esta mañana freímos huevos para el desayuno.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 El tiempo pasado. Verbos irregulares. Cambio de E a I. El tiempo pasado en español.